Una torrencial lluvia de 12 horas continuas dejó a los municipios de San Buenaventura e Ixiamas bajo las aguas por la crecida de los arroyos y ríos. En la ciudad de San Buenaventura, al menos el alcalde confirma que son 80 familias evacuadas. 80 familias han sido damnificadas y hemos evacuado a 12 familias porque eh, eh, realmente han sido muy anegadas. El agua ha llegado hasta 60 centímetros de altura en sus viviendas. Hemos tenido que hacer varias obras de contención. Vuelvo a reiterarlo, el tema es este alegamiento interno debido a, la, a los arroyos. Además de estos municipios, las vías y cultivos de las comunidades cercanas al río Beni están afectadas. Se está haciendo una cuantificación correspondiente en coordinación con los municipios, en el municipio de San Juan y al mismo tiempo con el municipio de San Ixiamas, que también son aletanes del río un Dumo, que es lo más frágiles son los de bajo un Dumo y Puerto Ruso, ¿no? Y entonces lo está haciendo una cuantificación. Y lo que vemos deporte es que también se está atendiendo, digamos, inmediatamente a través del municipio.